Pica caroto. Hacemos lo que queremos. Bienvenidos a esta nueva edición central de Picacaroto Noticias, si sé que dije que el próximo video sería el de Evangelion pero las noticias siempre interrumpen la programación habitual hoy 20 de mayo abarcaremos las siguientes noticias el día 6 de mayo Lamentablemente falleció Osvaldo Trejo a causa del Randivirus, actor de doblaje mexicano que interpretó a su cuna de Jujutsu, Kaisen y a Majeta de Dragon Ball Super siempre lo recordaremos el 7 de mayo Se confirmó la realización de la anime de Komi Sankan, Communicate no es la broma que lanzó de 8 meses antes, el estreno será en octubre de 2021, y su estudio es oriental Light and Magic, quienes además trabajan en el Pokémon Viajes, pasamos al día 8 de mayo en el que se confirmó la realización de una nueva película de Dragon Ball Super para 2022, cumpliendo que era verdad el error en la página web de Toei el día 6 de mayo en estricto rigor, fue en el marco del día de Goku porque en Japón ya era 9 de mayo ese día. Pasamos al día 13 de mayo en el que se reveló el tráiler de los maestros del universo Revelación en el que vemos a he interpretado por Chris Wood y Skeletor interpretado por Mark Hamill además de mostrar a los demás personajes como Orco y Evelyn el día 17 de mayo el canal La Red en marco de su aniversario número 30 realizó un cambio de logo el cual es lo que verán a continuación. Dos. La red, la red, la red, la red, cambiemos, cambiemos juntos. All together. ¡Todos juntos! La red, la red, la red. Juntos. la red, 30 años, cambiemos juntos. Pasamos al día 20 de mayo en el que se reveló que Kentaro Miura falleció el día 6 de mayo a causa de una falla en la horta, que en paz descanse el mangaka de ver cerca de Hoy también empieza la oferta de Pit Games, donde dan el juego Mbados K21 gratis hasta el 27 de mayo. Los requisitos son los siguientes. Con esto finaliza esta edición central de Picacaroto noticias. Alto ahí, el video todavía no acaba.